Hola, hola, bueno, esto es aquí Chomer comentando un día más al taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3, nuestra campaña con los reinos ogros. Vamos a ver si somos capaces de resistir la embestida de Miao Jing. Está complicado, porque está complicado. Porque es un héroe de nivel 50 que está en nivel máximo. Tiene un ejército brutal. Detrás de este ejército viene otro. Entonces tenemos muchos frentes abiertos y. Es algo que nos está siendo complicado de defender. Entonces, visto lo visto, como, como, como Miao Jin viene con fuerza, la mujer viene con fuerza. Eh, creo que va a ser el último capítulo de la campaña. Y encima nuestro ejército de refuerzo sale aquí. Vamos a ponernos aquí y vamos a avanzar Todo lo posible para tratar de agruparnos Rollo aquí, en este ladito Y a ver cómo nos podemos defender con eso Fua. Vale, bueno, lo que se pueda Lo que... Se va a intentar y si no se pudo Pues no se pudo y ya está Lo que Dicho eso Peligro, es que encima nos han quitado el estandarte Que teníamos con el otro Con el otro señor Bueno, se intentó. Literalmente se intentó. ¿Qué poco vamos a poder hacer con esto. Aquí arribita. Vale, grupo 1. Grupo 2, grupo 3. Comenzar el despliegue. Inicia la batalla. Venga a correr. Me viene corriendo, qué cabrón. En un minuto. La caballería. Cuidado con la caballería. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, a ver, a ver, a ver. A ver. Paramos, paramos. <ríe> vamos a organizarnos esto. Con esto, ¿dónde queremos entrar? Eh... Vale, vamos a reventar la morralla con esto. Vale. Todo aquí, todo aquí, todos estos ogros en un grupo, todos estos ogros en otro grupo, vale La caballería de dientes martirio, uff, los van a interceptar estos, eh Vale, luego aquí vamos a hacer lo que se pueda contra todo esto Vale, de hecho, el grupo 1 lo vamos a meter aquí de cara Sin son. grupo 2 aquí también, el grupo 3 vamos a luchar aquí Vale vale <ríe> más o menos organizados más, más o menos eh claro pero la mía ojín que está pues, nos va a entrar aquí nos va a hacer una cantidad de daño brutal vale más o menos organizados vale estos están girando Vale, la Miaoying si no se ha transformado se va a transformar Vale, aquí, aquí, aquí, Grupo 8, Grupo 8, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale Grupo 9, venga, ahí luchamos fuerte contra la caballería ¿Qué tal van los dientes martillo? ¿Ya han llegado? ¡Perfecto! Vale, hay daño ahí, me gusta aquí nos estamos defendiendo como se puede es que esto es una salvajada <coughs> venga vamos a correr, huimos de ahí y a ver cómo podemos transformar el resto venga una nueva carga, no, y, buah, es que el centinela es horroroso tío, esto es imposible de, de contestar los centinelas, no tenemos apenas presentación de armadura, no, qué va cómo están los cientos martirio, huyendo por su vida vale. no, y la, a la miaoying le ha bajado un cuarto de su vida tú un cuarto de su vida, un héroe de nivel 50, tío. O sea, ¿cómo contestas eso? Además, lo peor es que como él Literalmente estamos huyendo por nuestra vida. un buen cañonazo no venga a ver qué sale aquí bueno aquí. pero qué va nada nah, fin fin, literal, se acabó O sea, un héroe de, de ese calibre Para nosotros es imparable Se han metido en medio de todo nuestro batallón O sea, lo podríamos haber Hinchado a palos a la lagartija Pero nada, la mitad La mitad de la vida le hemos quitado Es que un héroe de esas características Contra lo que nos queda a nosotros Literalmente nos pasa por encima y nos destruye los centinelas tanquean una barbaridad porque tendrán un montón de armadura. No tenemos nosotros magia como para contestar nada de esto. Eh, <coughs> Carga para adelante y, y los lanzacoheteros estos. O los cañones tirados por bueyes. Todo este tipo. Mira, olito. Guau, wow, la animación. Claro, entonces, todo este tipo de, de nah, Claro, eh, no estamos igual. De, de, de otra no, por solución. Es que no vamos a ninguna. Solo el ejército de Miao Jing nos pasa por encima Buah, Es que no hemos tenido ni, pero, ni, ni posibilidad de coger un alma, ¿eh? Nos animamos bastante rápido Opa Con la de. Claro, je, obviamente, claro que vamos a poder ¿no? o, o claro que hemos pasado con los. Con los ingresos, pero. ¿A qué precio, tú? Además, es, sale rollo. No, este héroe es demasiado fuerte y no puedes hacer nada contra él. <coughs> nah, y es que este. Este. Este combate es igual. Nah, es que es un punto de no retorno Ah, no, no. Vale, vale, nos quedan Nos quedan un par de turnos ¿Dónde hemos sacado las garganturas? Era aquí No, ah, no Era aquí arriba, en el campamento Que teníamos aquí, pero literalmente nos lo han Reventado Buah Vale. Despota. Venga. Aquí en la ruta de marfil, pero. Pua, es que no.. con esto no nos defendemos de nada. Vale. No, y si quieres se viene por aquí me destruye todo. Uf, vamos a recoger esto. Sí, y nos lo llevamos de aquí. Vale, a, a ver qué podemos mover con esto. Pero... Eh, podemos reclutar aquí... Otro cazador. No... Vale. Aquí podemos reclutar algo. Un par de tramperos más. Puesto avanzado nos da igual. Nuevo contrato disponible que nos da igual. Vale, pues nada, para adelante. Nada, eh, Lo dicho, vamos a cerrar aquí la campaña. Porque si, si literalmente, si Miao Jin quiere, no es Efectivamente que lo va a pasar. Es que no lo vamos ni a defender, tú. Nah, absurdo. Se perdió. Hay que saber. No es rendirse, es saber cuándo parar. Y. ¡Ay! Mierda. No le da autorresolución. Bueno, nos van a pasar por encima. Vamos a ponerle el turbo A por 4. Y vemos al que, puede... que se puede matar. Pero. Cargamos de frente y lo que se pueda se pudo. Unidad de allina, corazado y escudado. Proyectiles perforantes. O sea, esta gente literalmente nos destruye porque nosotros no tenemos casi armadura. De hecho, están sin tocar, tío. Y los tiene al 9. O sea, los tiene bufados al máximo. Esto es una locura. Vale. Venga, todos el grupo. Uh, aquí. <tose> Altos y vamos para adelante. Vale, pasamos por el bosque a ver qué se puede hacer, pero... ¡Fuah! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ni toser hemos podido! Es que no había... No hay forma de contestar este tipo de cosas, tío Pero... Cero <ríe> Cero, cero, cero Bueno... Lo dicho se intentó No... No había por dónde salir y listo No sé, o sea, es un poco extraña Así haciendo... Haciendo visión global De, de la campaña y tal Entendimos tarde la mecánica de campamentos. Que es primordial. Entonces, teniendo clara esa mecánica ahora... Uy. Ah, me declaran la guerra. Vale. Qué gratuito. Ahora que nos ven flojos. Es eso. Eh... Tal y como han transcurrido las cosas, necesitábamos tener mucho más claro el tema de los campamentos, que no se ha tenido, porque no se podía... no se puede tener. Pua, Es que no, no sé siquiera si podemos derrotar esto. Venga, ala, a casa... 21.000 de recompensa ¿Qué me cuentas? ¿Cuánto este haciendo? No podemos ¿verdad? Vale, ala Morraya no hablar mil, ¡Qué bárbaro! <coughs> Las probabilidades son muy bajas, ¿sabes? Como. ¿Cómo osas. Es... Buah, y contra aquí el otro, ¿sabes? Fracaso, qué lástima. Nah, no, imposible. O sea. Es que va a hacer lo que quiera con nosotros. Vamos a subir al norte, pero vamos. <coughs> Seis turnos. campamento al 5. Por tenerlo. ...puntas de habilidad... ...vale... ...forma salvaje... ...me parece correcto... ...de hecho... ...otra... ...vale... ...me gusta... Eh, ...vale... ...ya estamos reclutando aquí... ...vale... ...estas mejoras... ...como que nos dan un poco igual... ...puesto avanzado disponible... ...vale... No, y a ver qué hace él Corte de hielo Provincias Nada de nada de nada de nada Nada, o sea, complicado La mecánica también un poco extraña Porque pierdes ejércitos en el mundo Los tienes que derivar al, a las <coughs> uh. Vale, los tienes que ¿No, no, no me atacó. está aquí como aguantando para que el ejército este crezca pero vale vale a ver si nos nos sirve por acaso obvio, o sea, va a ser imposible y vamos a tratar de llegar aquí al desfiladero pero también va a ser imposible <ríe> 12.000 Tenemos, tú Vale, pico, sereno ¿Dónde está? A ver, este ejército Teniendo en cuenta que va a ser nuestro último capítulo Vamos a ver si podemos Entrar aquí a piñón No podemos reclutar más cosas, ¿no? no Vale, vamos a reclutar un par de tramperos. Y El resto son todo dos, dos, dos, dos, sí. Wow, ¿por qué no? Ah, porque hemos llegado al límite del ejército, vale. Vale, pues vamos a esperar un turno y chocaremos de cara contra esta gente y ya está. Aquí, uy, el desfile de la niebla. Vale, vamos a meter esto aquí. Vale. ¿Quién? Ah, bueno. Recluta más. Del bocañamas, del campamento, ¿vale? Vale. No, no, de hecho. Vamos a tirar ahí de, de ogros a muerte. Vale, fin de turno. Y a ver cómo se queda. Pero vamos. Cerramos campaña aquí. Oficialmente ya nos quitamos esto de encima. Es una serie. Menos que no está yendo a ningún sitio y en los últimos como 5 capítulos ha ido un poco en declive, así que carpetazo, nos ponemos a jugar otra cosa en la taberna, disfrutamos un poquito, creamos otro tipo de contenido, Total World Warhammer 3 es viejo, nosotros, o sea, yo soy consciente de que avanzamos muy lento, oh, Graciantus listo para servir, vale... pero bueno a nuestro ritmo pues otros aquí lo podemos estampar asesinar al alquimista o oh, a ver si podemos asesinar al señor o sea tengo menos probabilidad de... de asesinar al alquimista que a su señor vale a ver esto qué tal Derrota decisiva Es la falta de carne 100% Vale, vamos a despedirnos con una batalla con, con nuestra gente, los noblars Los ogros Todo lo que nos ha acompañado a lo largo de la campaña <coughs> No os van a pasar por encima Pero bueno, un baño de sangre Para cerrar la serie Nada, es eso Nos enfocaremos en otras cosas, en otro tipo de contenido Y ya está Está bien, hasta entretenido, no lo hemos pasado bien, hemos explorado un montón de cosas. Vale, estupendo. No sé, al fin y al cabo, bueno, cuando recuperemos las ganas por, por Total War, mmm, volveremos. Eso está claro. Porque no lo hemos pasado muy bien, hemos, digamos, cerramos el ciclo ahora de, de todo lo que ha sido... Las tres campañas de Total War... World, Total War War Hammer 1... War Hammer 2... Hammer 3... Hemos pecado a lo mejor un poquito... Del... Opa... Vale... Vale... Ah... Oh, buah... Vale... Vale... Vamos a quitar... Uy... Vamos a quitar esto de aquí de en medio... Vale... Perfecto... Eh, comenzar despliegue... Vale... Como siempre... Es que es el problema que tenemos siempre, tío. Que. Que el rango que tiene esta barbaridad de carroza. O sea, es que no tiene ni rango. Es. Lánzalo. Vale. Vale, esto a 9 Sí, a 9, al 12 no me deja llevarlo Vale Nuestro Despot aquí Vale, nuestros noblars Bien ubicados pero separaditos Eso es Vale, vamos a aprovechar por formar aquí la segunda línea de Noblars Bien en el centro. Vale, esto es el grupo 1. Ahora bien. Toda la otra línea de tramperos. Aquí eso es separaditos en el grupo 2. Vale, aquí en el 3. Vale, estos ogros aquí bien fuertes en la zona 4. Y luego, vale, vamos a meter aquí los puños de hierro. En el 5 por el lateral. Vale. Y vamos para adelante. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Vale. Y grupo 5 aquí. Perfecto. Vamos a acelerar un poquito. A ver si podemos comer poco ¡Hola! A ver si podemos comer poco daño. Aquí a quién estamos disparando. A estos, a estos, a estos, a estos. A estos. Tiene una cantidad de daño brutal. Vale, eh, eh, eh, despacio Vale, el grupo 2 aquí entero Bueno, aquí entero, de hecho Vale Venga Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. ¿Vale? Entonces están todos los loblins aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uh. Venga ahí, aunque sean nuestras unidades, todos, todos, a reventar. <coughs> venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, esos daños ahí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Bring Hay que volver ahí. Dime que llegas. Ay, me Noblas, go. Venga, que podéis. Confiamos todos. ¿Vale? Venga, los tramperos ahí. Me parecería maravilloso poder acabar con una victoria. No va a poder ser porque está complicado, pero bueno. Nunca dejamos de creer. Oh, ¿por qué? Venga, Raidy que sí. Búfate a ti mismo. Dale ahí. Hace fuerte. Claro. Oh, oh, oh, oh. El lanzacohetes tú. Venga, podemos o qué? Ahí a por el lanzacohetes, vamos. <coughs> Nunca dejamos de pelear. No, no, no, no Nuestro comandante ha muerto durante la batalla, mi señor Buah. El rumor se extiende entre las tropas que, sin duda, empezarán a flaquear Bueno Ya a este punto, señores y señoras Fin de nuestra campaña con los reinos ogros Porque la simulación de los turnos no va a ir a peor O sea, al revés, no va a ir a mejor Va a ser derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota. No tenemos forma de parar a las tropas de Katai. Y... Y mejor cerrar la serie con este capítulo. Con este último baño de sangre. Que continuar la agonía de tratar de frenar a Katai y no poder. Son superiores a nosotros a nivel... A nivel tecnológico, a nivel militar. Eh, o sea, probablemente tienen los ejércitos bastante más desarrollados que nosotros. Solo con Miao Jing por la zona noroeste nos destruyen. Así que... Nada más que añadir. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Que os lo hayáis pasado bien. Que llegué hasta aquí. A los que hayan llegado y hayan disfrutado de la serie. Mis 10 Y nada, recordad lo de si Bueno, de hecho, vamos a pasar los turnos. Vamos a pasar el turno ya. Este no ha hacer nada. Buah, que va. O sea, nos viene el Xiaoming y nos va a reventar. De hecho, vamos a llegar hasta él. Fallo crítico. Encima nos morimos, tío. Venga. Nada, o sea, vamos a verlo, pero. Investigación disponible, nos no da igual. Nah, ahora lo veréis. Porque seguramente nos vayan a atacar y nos vayan a reventar y ya está. Ah, bueno, perdone. Se ha movido 10 pasos. Corte de hielo. Vale, esto es. Nah. Fuera, vale, nos destruye. No tenemos nada con lo que defendernos. Ahora también nos destruyen. Nada. Lo dicho, cerramos campaña. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Recordar a tus dientes de oro por el azote de las montañas, al menos durante unos cuantos años. Va confederación. Bueno, lo dicho. Bueno, <ríe> nuestro territorio ha quedado reducido prácticamente a cenizas. Así que nada, nos hemos quedado con medio paso del dragón La ruta del marfil y ya está Pero bueno Nos despedimos Ahora recordad lo de siempre Ya sabéis, tenéis las redes de la taberna aquí en la descripción Para consultarlo, que creamos contenido por ahí También recordad Suscribiros a la taberna que estamos haciendo contenido de calidad Y cada día mejor, gracias por vuestro apoyo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós